Feliz cumpleaños la tribu, gracias por la invitación, 30 años de autogestión ayudando a las bandas, a los artistas independientes, gracias por el espacio, gracias por siempre tener las puertas abiertas para nosotros. Me fui. Chao, buenas tardes. Gracias, gracias, gracias, gracias.